Los tontos no somos así, porque sí. Tenemos una gran misión que cumplir. Los tontos no somos así, porque sí. Dejemos atajos de tiempo a un mundo feliz. Los lichos se ahorcan de globo de medio para poder subir. Los tontos no somos. Come on.